Radiando en Cana, podcast de la Compañía de Teatro Penitenciario. ¿Qué pelo más malo tienes, que pasa más Muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la Compañía de Teatro Penitenciario. Me encuentro con mi compañero Ismael Corona. Qué hubo, lobo. <risa> en los controles, por allá, mi compañera Nadia. Y en, el, en video y fotografía, mi compañera Pamela Pontigo. Nos estamos aquí en la cabina. Radio 77 y este es su, su programa después de tres años de casi de la pandemia Lo que duró la pandemia no lo habíamos, eh, no lo habíamos hecho de verdad Este no, es su programa sí. Radiando en Cana ¿no? no lo habíamos hecho Radiando tengo en tengo lagunas mentales de la pandemia sí, no, Yo creo que todos Bueno, este programa se llama Los Recuentos de los Daños Como todos sabemos por la pandemia Pues todos, todas y todos nos tuvimos que reinventar Hacer otra cosa eh, Pues para, para sobrevivir, cabrón No, la verdad eso fue lo que eh, mucha gente nos obligó esta pandemia y nosotros pues nos dedicamos al teatro, vivimos del teatro y pues nos tuvimos que reinventar también. ¿Cómo, Mayelo? Pues haciendo teatro, ¿no? ¿Pero quién nos obligó? Porque dices que mucha gente nos obligó y me quedó sonando ahí, pero yo creo que son nuestros cocos. Nosotros mismos, ¿no? Sí. Porque, afortunadamente decían ahí en un Enstram en Yard, miren, qué bueno que ya se me olvidó el nombre, <risa> online, no, porque es la sensación, ¿no? El Zoom y todo Era eso. Era la sensación. Aquel Era ejemplo. la sensación hace dos años, pero nos decían que éramos afortunados porque teníamos el teatro y la verdad es que sí. Este año 2023 hemos podido volver a hacer obras de teatro como Las 80 Mejores Amigas, La Mordida, que es una pieza clown dirigida por el maestro Artus Chávez. Las ochenta está dirigida por Juan Carlos Cuellar, que es un tal Juan Carlos Cuellar. Y ahorita estamos con la mordida, ¿no? No, con espera. la espera esa. Por favor, eso lo edita. Las ¡Ah! drogas, sí, las las drogas destruyen. No, pues bueno, que... eh, como dice Isma, pues nos tuvimos que reinventar. Sí, nos estamos dedicando al teatro y en este 2023, pero también tenemos otras fuentes de ingreso o de trabajo. Una de ellas, pues... Eh, el coordinador del taller de serigrafía, pues es mi compañero Ismael ¿Qué hacemos en serigrafía, Mayel? Para que la gente sepa, ¿qué que, que aprendimos nuevo? Hacer tazas Hacer, hacer tazas, tazas, imprimimos ideas Es lo importante, ¿no? Cada persona que llega, llega con una cosa diferente Afortunadamente, si no Imagínate que todos pensáramos igual Qué aburrido, ¿no? No, pues ya nos hubieran matado Pues no somos máquinas Y bueno, que hay países que logran hacer eso, ¿no? Sí. Y pobres cabrones salen y vienen a, a vivir aquí a MEX pero está chido porque también comparten otra información y esa información tiene que ver con un dibujo, con algo tan sencillo, con líneas, con colores. Y al plasmarlo, al imprimirlo, pues es una idea que te puede aportar económicamente, ¿no? Entonces eso es uno de los factores por el cual estamos hablando este tema del de recuento de, de los, los daños. daños. Y también nos dedicamos a bueno, ¿el teatro que tiene que ver con las plantas? Sí, mucho, porque bueno, es un plantas. buen canal, canalizador, ¿no? De cosas, luego el Javi anda bien neuras y está regando las plantas y se le olvida, <risa> mágicamente, ¿o qué son Dicen las plantas? Dicen que para agarrar tierra, pues tienes que... Pues no nada mejor que platicar con la tierra, moverla, acariciarla, este, hablarle, ¿no? La neta, este y es hablarle a las plantas, uno decir, pues, está loco, no, de verdad. Eh, son seres vivos, sienten... Nosotros no lo percibimos, pero sí sienten, yo creo que ríen, lloran, etcétera, y piensan como como seres vivos que son, ¿no? La verdad, como nosotros. Y nosotros tenemos la azotea llena de macetas, de plantas, eh, vendemos tierra, luego voy a hacer el comercial, vendemos plantas, vendemos tierra, vendemos biofertilizante. ¿De dónde sacamos el biofertilizante, mayor? De nosotros, de nuestros desechos orgánicos. ¿Por ¿no? medio de qué? de un compostero chinampero. Ay, güey. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue la de la, fanti la fantástica idea de hacer eso? Doña José, saludos. Doña Josefina, doctora Mena, eh, le mandamos un saludo desde acá, desde la cabina del 77. Pues aquí estamos y de verdad lo invitamos a que conozca nuestro espacio. Eh, estamos ubicados en abraham González, número 77, en la colonia Juárez. Estamos a tres cuadras del Metro Cautemoc. Estamos aquí a dos cuadras del Mercado Juárez. Y pues lo esperamos de verdad para que conozca. Tenemos también, ¿qué, qué, tu qué tuvimos que hacer? Tenemos este, varios dos proyectos. Proyectos que están aquí de residencia. Uno de ellos es este el, el restaurante Umami, el, el quinto sabor. ¿algo sí el sexto el sexto sabor. El séptimo. El séptimo sabor. El y octavo, el octavo. No, <risas> sí. eh, pero lo tenemos aquí de fijo. Ahorita está abriendo ya desde las mañanas. Y el servicio tenemos: bueno, venden comida, venden bebidas, cocteles De verdad, se la, se, la, se la va a pasar muy bonito si viene. De verdad, le podemos dar un recorrido aquí en el Centro Cultural. Y tenemos la Estación Garibaldi. ¿Qué es la Estación Garibaldi, Mayelo? Pues es la que te lleva a un lugar, ¿no? ¿Es la del metro o cuál? No, es la de textiles ah, la, de, la de textiles, confección De prendas, de vestidos De novia, de etcétera, de vestuario Diseño, confección De verdad, con mi compañera este, Sandra, Garibaldi. Sandra Garibaldi, la tenemos por acá arriba A dos pisos allá arriba De verdad, lo invitamos a que conozca el Centro Cultural Estamos en el Face, estamos como compañía de Teatro Penitenciario En el Twitter Arroba hacia Teatro Penny Y el día de hoy que los, bueno, viernes, los viernes, que los días viernes en Los días viernes, tenemos una puesta en escena, ya se los mencionaba No sé por qué me fui con la mordida, pero es la espera Este Teatro Testimonial, donde está el Javi yo y, y se integra un nuevo compañero que es Juan Luis Hernández Nuestro compañero Cucharas, después de estar 19 años en las playas de Hawái, de Hawái. Regresa ahora un año después afortunadamente cuando salió a la semana ya tenía ahí una oferta laboral que era con Grete Lijanse luego la mordida y ahora la espera, estamos de, de estreno este 2023 y pensábamos que pues esta espera ha esperado mucho tiempo ¿no? con diferentes actores, el sabe sí, ya eh, menciona que llegan Llegan y se van. Primero llegan bien contentos, ¿no? De verdad llegan bien contentos. Este, les enseñamos el centro cultural, les damos un personaje, este, lo que tienen que hacer, sus actividades y todo. Después se van, se olvidan del teatro y hacen su vida, de verdad. Es muy válido, de verdad, es muy válido. Y a toda la banda que ha estado con nosotros y ahorita que ya no está, pues de verdad esperamos que les vaya chingón. De verdad, por lo que nosotros sabemos, toda la banda que ha estado en la compañía pues ahorita no delinque, y eso es lo bonito que tiene el teatro, que te da otras opciones, eh, te da diferentes formas de ver las cosas, eh, de pensar más amplio y de sentir más profundo, de verdad. Eh, los invitamos también, estamos en funciones en, con la compañía de teatro penitenciario interna, allá en las playas de Hawái, en la penitenciaria de Santa Marta, Catitla, con el proyecto, bueno, más bien la obra, Macbeth ruega por nosotros, eh, y nos, estamos, nos vamos a presentar el sábado 22 y 29 de abril, Estamos dando funciones los últimos dos sábados de cada mes durante todo el año, si es que no llega otra pandemia y no lo cierra. No es... seas así. <risa> Porque así pasó, uno de, de, de verdad, uno, uno, este, yo me acuerdo mucho de, de las últimas cuatro sábados que íbamos a dar función en marzo de cuando fue la pandemia. Teníamos 400 personas en cuatro funciones, 100 por cada función, y desgraciadamente pues, el sistema penitenciario, eh, Protocolo, eh, eh, los protocolos de, de seguridad de sanidad de no sanidad. lo impidieron de verdad eh, ha sido muy difícil eh, volver a retomar pero no imposible pero no imposible ya mm. estamos llevando público ahorita estamos llevando entre 50 80 personas a veces 20 a veces 15 a veces 120 dependiendo eh, estamos, sí. nos estamos comunicando con las escuelas otra vez con el público en general para pues para que nos acompañe y conozca nuestro trabajo ya no, sí. <risa> <risa> no es que quería con este todo lo montaje, que este montaje cosas. este montaje es este dirige, estaba dirigido date, bajo, date. bajo bajo la mano de la licenciada Itarimar también Abraham le mandamos un gran saludo es la directora general del proyecto de la compañía de la compañía de teatro penitenciario y proyecto de impacto social y pues aquí estamos nosotros aquí estamos dando lata estamos en el programa Radio Encarna que ya como dijimos y pues le invitamos de verdad a que, a que nos conozca a que nos conozca nosotros ya no somos rateros ni asesinos somos ex convictos hoy hacemos teatro ...no delinquimos, y si delinquimos, delinquimos en el escenario... ...como todos los viernes, a las 7.30. ...¿en dónde, mayor Pues aquí en el 77, pero es que... pinche Javi, <risa> siempre tiene eso de... ...pero les voy a decir algo... ...en lo que estaba escuchando a Javier antes de que... ...el 25 de noviembre... ...logramos que Macbeth saliera... ...al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris... ...nuestros compañeros salieron... ...entonces es un gran logro... ...porque veníamos este estreno... ...con la pandemia atrás de nosotros... ...logramos estrenar, logramos... Llevar público, logramos que ya no pudiera ingresar por todo lo que conlleva la pandemia, pero también logramos que el teatro de la ciudad se llenara casi. Faltaron como 200 personas para que se llenara el Esperanza Iris una 1, vez 150 más. Personas, me pienso, me pienso. Fíjate, entonces la pandemia no, no nos dio una respuesta negativa de cierta forma, porque aprovechamos el encierro al que al ir construyendo Macbeth, a que personas se sumaran a este proyecto y también logramos que pues nuevos cómplices llegaran en este caso la SSC y pues queremos cómplices y no testigos como siempre recalcamos en cada programa y pues qué chingón, ¿no? A ver qué hacemos este año si logramos sacar el nuevo montaje que estamos por ya aterrizar estamos, estamos, ahí estamos, en este, la compañía. Estamos planeando el asalto a mano armada de ese nuevo montaje <risas> para presentárselos y compartirles el botín. De verdad, de verdad. Eh pues saben que allá adentro es muy difícil es, difícil, es un poco más de tiempo el proceso eh, artístico que acá afuera. Nos lleva un poco, pero sí, este, cada año in, intentamos y queremos este, estrenar una obra nueva para pues, para todos ustedes y que forme parte de nuestro repertorio. Nosotros, como bueno, si no lo saben, somos una compañía de teatro penitenciario estable en el canal de Santa Marta Gatitla eh, y es una compañía de repertorio. Y pues los invitamos de verdad a que conozcan los libros de impacto social, que conozcan el Foro Shakespeare allá en Zamora número 7. Eh, allá tienen funciones de martes a domingo eh, En diferentes espacios Aquí tenemos funciones en el 77 En el Centro Cultural Objetivo Funciones desde los jueves, viernes, sábados y domingos Tenemos un restaurante Tenemos un centro, cent eh, un huerto urbano Tenemos un taller de serigrafía Y tenemos mucha gente que de verdad lo, lo, lo, lo vamos a recibir Con los brazos abiertos ¿Algo más, Mayelini? Ánimo a delincuencia. Venga. Eh, este fue su programa Radiando en Cana, el primero después de tres años sí, Mi nombre es Javier Cruz Ismael, Ismael corona, corona, Nadia, mi compañera Pam, Valera que anda por allá, con el cucharas, el personal de un mami y toda la gente del 77, pues les mandamos un gran, un gran saludo y pues ya lo dijo Isma, ánimo a delincuencia y nos vemos dentro de ocho días. Venga, vámonos y ya nos viene.